Eh, hace un momentito, eh, Yerjan habló de, mencionó a Yadira, se refería a Yadira Marte, que está con nosotros, la activista Yadira Marte, con quien vamos a conversar, eh, básicamente, además de otro tema, pero básicamente vamos a conversar con ella en relación a una actividad que tiene pro programada para el próximo 16 de agosto, donde se va a pedir, se va a solicitar al Gobierno Nacional la eliminación del estado de emergencia. Y está aquí porque nos va a explicar cuál es el objetivo, cuál es el alcance de dicha solicitud. Buenos días, Yadira. Buenos días, buenos Placer días. Placer tenerte acá. ¿Cómo gracias, no? muchísimas gracias por la invitación. Eh, como siempre. Y gracias a ti por acudir. Una abanderada de San Francisco de Macorís, uh -huh. porque mi papá esté aquí de, de Mata Larga. Sí, ese apellido Marte nuestro. <ríe> Entonces, muy agradecida y... De verdad, gracias o por sea la que invitación. hay que decir que tú tienes la sangre de 50, de ser, del 056. Exactamente. El serie 56. El 50% es serie 56. Eh, el aguerrido pueblo de San Francisco de Macorís. Así es. Eh. Bueno, adelante. Bueno, nosotros queremos hacerle una invitación al pueblo de San Francisco de Macorís, también a toda la región del Cibao, a que participen este 16 de agosto a las 10 de la mañana el 16 de agosto es el día de la restauración y se conmemoran los 158 aniversarios de la restauración de la democracia de la República Dominicana y de su libertad. Hemos sido de manera secuencial muy traicionados por muchos eh, antipatria, vendepatria, y recuerden que eh, un día como este, 16 de agosto, se restaura la independencia nuevamente de la República Dominicana, luego que Pedro Santana pues, quiere nuevamente anexarnos. Entonces... Ese día nosotros lo estamos tomando como una referencia para restaurar nuestros derechos civil y, civiles, democráticos y constitucionales que han sido violados y vulnerados durante el estado de emergencia. Y es que tengo un sinnúmero de pruebas eh, que traigo aquí porque el estado de emergencia no ha sido utilizado para la salud. El estado de emergencia ha sido utilizado para vulnerar derechos y para crear imposiciones dictatoriales que violan los derechos constitucionales y también violan tratados como el Tratado de Nuremberg y el Tratado de Bioética. El Tratado de Nuremberg de 1947, cuando los nazis eh, pues crearon este genocidio, el genocidio contra eh, los judíos, y obviamente los tratados de bioética que utilizan los medios estructurales correctos para hacer experimentos en humanos. El, el tema de la, de la vacuna es un tema que es un experimento que están haciendo con todas las personas. Las vacunas están en, en la etapa 2-3, aquí tengo la documentación de la FDA, de, directamente de Pfizer, esto obliga a la FDA, obliga a todos los laboratorios a colocar esta información directamente en su página de internet www.fda.gov, puede buscar la información y descargar el documento. Entonces, eh, nosotros estuvimos el día de ayer en Ranchito La Vega, estuvimos aquí, tengo los videos, no sé si los quieren presentar, eh, haciendo poniéndole una querella a la directora del Liceo de Ranchito La Vega porque hay una cantidad de niños que se le está prohibiendo asistir a las, a las escuelas y a recibir su kit de alimentación porque no están inoculados. Entonces, eh, el artículo número 72 de la Constitución en su segundo párrafo nos manda a nosotros a que los, las acciones irracionales que se tomen durante el estado de excepción deben ser eh, tomadas mediante el amparo. O sea, República Dominicana, y esto yo le hago un llamado a todas las personas, dicen por ahí que divide y vencerá. Si en una familia hay un grupo que deci decidió inocularse, dejen de forzar a los que no se han inoculado. Las acciones que está tomando el gobierno de obligatoriamente obligarte a que tú presentes la, la, la tarjeta de inoculación para tú ingresar a, a un área pública, todo eso es ilegal. El Tratado de Nuremberg de 1947, al cual República Dominicana forma parte, explica con claridad que a ninguna persona se le puede obligar una inoculación. Y, está, y saben muy bien que la, la, la vacuna está en su proceso de desarrollo porque la misma información del documento de la FDA que está publicada dice que esas vacunas no están patentadas. Y esto yo reto a cualquier político, a cualquier abogado, al ministro de salud, a quien sea que tenga la capacidad de enfrentarme a mí para que desmienta lo que yo estoy diciendo. El documento dice, lo voy a leer en inglés y luego lo vamos a traducir. Dice the FDA has authorized the emergency use of the Pfizer Biotech COVID-19 vaccine, which is not an FDA approved vaccine. Lo que significa esto en español es que la FDA ha emitido una autorización de emergencia para Pfizer, pero no es está aprobada como una vacuna para FDA. Eso no lo digo yo. Si quieren lo pueden enfocar el documento. Eso lo, dice, eso lo dice la FDA. Ahí dice, dice, which is not an FDA approved vaccine. Entonces yo me hago la pregunta. Nosotros, debido a las investigaciones que hemos hecho con relación a este tema, agarramos y notificamos a cinco instituciones públicas que están aquí. Notificamos notificamos a Salud Pública, notificamos al Linacid, Notificamos a Conavíos, notificamos a la Cámara de Senado y notificamos al jefe de la policía. Quisimos notificar también a Alfredo Pacheco, quien se rehusó a recibir la notificación. Notificamos al Ministerio de Trabajo y también se rehusaron a recibir la notificación. Para probar lo que estamos haciendo, aquí está la copia de las notificaciones que se hicieron. Los que las recibieron fueron los que le lo, los que le mostramos eh, eh, en la documentación, ahí están. ¿Cuál es el objeto de la notificación? Esa? El objeto de la notificación es, primero, solicitar a Salud Pública que nos entregue las certificaciones y las y los contratos de cómo se licitaron los procesos de la vacunación, o sea, de la vacuna. ¿Por qué? Porque si tú tienes cinco o seis laboratorios, se supone que República Dominicana debe contar con un departamento de bioanálisis para analizar lo que se le va a poner a la población. Porque no puede ser que en una documentación diga que eso está en un proceso de desarrollo con errores que pueden incurrir en errores, como lo dice la misma FDA, aquí voy a leer... The vaccination provider is responsible for responding to the FDA request for information about the vaccine administration errors. observed event, case in adults or in children. O sea, que la compañía del laboratorio es responsable de suministrarle a la FDA los errores y fallos que, que estén generando la vacuna, pero si es una vacuna, no debería tener errores. La palabra error no debería estar ahí. Digo yo, a lo mejor el sentido común mío está un poco exagerado, pero yo simplemente estoy haciendo una traducción de lo que dice aquí. En la lista de lo que dice eso, está también los serious adverse events are defined as, dice los, los severos eventos están definidos como, o sea, estamos hablando post la inoculación. Y la primera frase que sale ahí, y vamos a ponerla, es la muerte. Ahí habla death. Ahí habla de la muerte. Y luego te dice, a conge congenital, anormal birth defect. O sea, que las mujeres embarazadas que se pongan esto, puede producirle congénitas. congénitas. Y luego habla de paralización diga, individual. Y no tendrá eso que ver básicamente con las circunstancias en las cuales se ha tenido que que hacer eh, y, e investigar esta vacuna, ¿no será eso producto de la misma realidad del virus y la rapidez con que los laboratorios y, y otros gobiernos han, han, han dedicado esfuerzo a hacer las vacunas? Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo... No puede ser posible, o sea, que nosotros estemos solicitando la información, acogiéndonos a la Ley de Libre Acceso a la Información, que uh -huh. es la 200-04, uh -huh. que me da mi poder a mí como civil uh -huh. de que todo lo que el Estado esté haciendo lo tenga que publicar. Sí, claro. Entonces, como yo pago muchos impuestos, por ejemplo, el año antepasado yo pagué 40 mil dólares de impuestos, de mi compañía, y yo todos los años hago mi declaración de impuesto como Yadira Marte, entonces yo tengo derecho a saber en qué se está invirtiendo el claro, dinero que yo mando, claro. y el Estado me tiene que responder sobre eso, entonces cuando empezó este tema, yo digo, pero ven acá por ejemplo, mi mamá que es una persona diabética, sufre de hipertensión, tiene problemas renales, sufre de coliosis, tiene, o sea, mi mamá es un cóctel de problemas. Y además de eso, tiene una situación alérgica, no por su seguridad, no puedo decir unos medicamentos que a ella le causan alergia. Y yo digo, pero ¿cómo yo puedo determinar que un instrumento, una sustancia que me le vayan a colocar a mi mamá, no tenga uno de los componentes que a ella le causa alergia y la inflama? ¿Cómo yo lo puedo determinar eso? ¿Cómo el Estado, eh, de manera irresponsable, está tomando a las personas de edad para prácticamente hacer un genocidio inducido? ¿Por qué? Yo te voy a hacer la, la siguiente pregunta. Si tú no tienes nada que temer, y todo lo que ustedes están haciendo como Estado, y no hablo de la administración presente, hablo también de la administración pasada, porque son un grupo de irresponsables. Son un grupo de responsables y los ciudadanos han creído que personas corruptas e irresponsables le van a salvar la vida. Y quieren protegerle la vida. Si tanto quisieran proteger la vida, se metieran en el oncológico a salvar todos los niños que tienen que hacerse quimio, que tienen que buscar muchísimo dinero para medicamentos. O se metieran en las cosas de diálisis a buscar la manera de cómo eh, eh, sostener eh, eh, esos gastos que tienen esas personas. Y eso no es lo que hemos visto aquí. Eso no es lo que hemos visto aquí. Entonces, en función de todas las anormalías que yo he visto en el estado de emergencia, agarramos la ley para que nos entregara salud pública la información, para que con avíos nos entregara los certificados de los análisis sobre la composición química que tienen esas vacunas. Le dimos 10 días para que lo hicieran. Nadie nos respondió. Le notificamos a Eduardo Estrella, la Cámara del Senado, para que nos entregara una copia del contrato de las eh, compras de las inoculaciones. Tampoco recibimos esa información, pero ¿qué sucede con esta situación? Si el Estado y el laboratorio no se hace responsable porque te ponen a firmar un documento de descargo, tú te estás inoculando de manera voluntaria, pero si el químico que tiene la inoculación te hace daño, nadie se hace responsable. Sí. Entonces, nadie es capaz, o quiere decir que yo soy la única que puede hacerse esa pregunta. ¿Cómo tú me vas a poner algo que tú no sabes que eres alérgico? Por ejemplo, aquí hay gente, aquí en este estudio puede haber personas que es alérgica al peanut butter, a la, a la mantequilla de maní o a los, a los camarones, pero no lo saben. Porque a lo mejor nunca han tenido un chance de comerlo. Pero en el momento que hace una ingesta, se hincha, se inflama, se le hincha las traques. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? Y Nacif no nos ha respondido cuántas personas han muerto por COVID y a cuántas personas se le ha hecho autopsia para determinar que fue verdad la que murieron por muerte. eso. No, no, no nos entregó eso. Salud Pública le pedimos que nos entregara el presupuesto de los gastos operativos que se están incurriendo en eso. Usted me va a decir que tenemos un estado de emergencia durante dos años y que durante dos años nosotros no tenemos un solo hospital que se haya hecho con la cantidad de millones que se ha tomado prestado aquí. O sea, esto es algo que está fuera del contexto de la corrupción y de la impunidad. Este estado de emergencia es más corrupto que todas las cosas que han pasado en este país en nombre de la salud. ¿Tú, tú crees en la existencia de la, del virus? El virus existe desde 1960. El virus lo que es, es un virus normal, una gripe normal que te va a dar. Ahora, el asesinato está cuando te meten una cantidad de medicamentos que no... Eh, va en la condición del virus y lo que provocan es la muerte. No, tú no crees que eh, el virus haya, sea la, el responsable, digamos, del fallecimiento de la gente que se dice que ha fallecido por él. No podemos decir que fue el virus porque no se le han hecho las autopsias, se están haciendo asunciones y presunciones, porque los que son científicos saben que lo que yo le estoy diciendo es correcto. ¿Cómo tú determinas y dices que de repente nadie se muere de ninguna otra enfermedad que no sea de COVID? Eso está como raro, o sea, ahora nadie se muere de cáncer, nadie se muere de, de, de cosas renales, nadie, nadie le da pulmonía, nadie tiene una situación cardíaca normal, o sea, todo el mundo de repente se muere del COVID. Pero lo que más cosas me da, y le invito a que entren a la página de las, de salud pública, es que cuando el PRM dice que había un rebrote, y yo tengo todos estos informes impresos, lo pueden quitar de la página, porque yo lo tengo impresos todos para desenmascarar toda esta mentira, y posiblemente mi vida esté corriendo peligro, pero no me importa, porque mi misión es salvar personas. Salud Pública tiene colocado en su página que el grado de letalidad era de 1.14%, o sea que en medio del rebrote estaba bajando la, la letalidad, y yo tengo los reportes, los tengo, y que me lo desmientan. Entonces, son cosas que no tienen concordancia. Tú no puedes decir que hay un rebrote y tengo boletines que están en cero cuando ellos decían que era un rebrote. Yo hice un video y de repente subieron los números porque le empecé a desmontar esas mentiras que estaban plasmando ahí y la gente dejándose engañar. El que no se quiera inocular tiene todo su derecho a no inocularse. Ya eh, Yadira, eh, hay personas incluso que han reportado situaciones eh, de salud eh, a, a raíz de la colocación de la, de la vacuna. Esto naturalmente, como no se ha hecho un estudio científico de esas personas, yo no podría afirmarlo en, en, eh, de manera categórica. Ahora bien, sí conozco de familiares que luego de la colocación de la vacuna tienen algún tipo de afección eh, en su salud. Eh, evidentemente afectado por algo que aún no sabemos qué es, porque no se están haciendo los estudios correspondientes una vez la gente se lo coloca. El gobierno ha anunciado a propósito de, de la colocación de vacuna ¿Usted se vacunó? No, Eso es imposible. Usted no, no pretende vacunarse. El gobierno anunció precisamente una, la colocación de la tercera dosis, eh, específicamente de Pfizer, a un mes después de la colocación de la segunda dosis. ¿Qué opinión le, le merece a usted esta decisión? Es un negocio. El estado de emergencia y las vacunas son un negocio y han jugado con la inocencia y la ignorancia de la gente. Se están burlando del pueblo dominicano. Y si el pueblo dominicano no reacciona y sale a las calles, que esta es la razón por la que nosotros estamos invitando el 16 de agosto a que quiten el estado de emergencia. Le voy a explicar la diferencia entre el estado de emergencia y el toque de queda. El toque de queda se desprende del estado de emergencia, lo que quiere decir que el toque de queda te puede dar hora o quitar hora. Y la gente piensa que porque le quitaron el toque de queda y le pusieron 24 horas, no lo pueden volver a trancar. Este video va a pasar a la historia, porque ya están planificando un nuevo cierre del país, porque las inoculaciones que han colocado, luego que ellos agarren y prendan sus antenas 5G, porque lo que le están metiendo a la gente es, yo no, no, no voy a decir estas cosas aquí para no alarmar a las personas que están inoculadas, pero el plan que tienen es de despoblar el mundo, en 10 años, esta agenda, la agenda 2030, es para despoblar el mundo. Y los seres humanos han ido como borrego para el matadero. Ellos necesitan despoblar la población porque el mundo no tiene dinero. Hay un reseteo financiero que se está instaurando y este plan está orquestado de hace muchísimo tiempo. Yadira, escúchame, eh, a propósito de que usted está haciendo un llamado para el próximo 16 de agosto, ¿verdad?, eh, Vemos que usted está sola. Prácticamente, o sea, no vemos a, a la gente de los movimientos Toy Harto, la gente de Marcha Verde, no los escuchamos alzar ya, su voz. ya eh, se, se satisface. Eh, es la, que los hartaron ajá. a Toy Harto. Se, satificio. se satificio. Le, le, le, le pregunto, ¿qué pasa? ¿No vemos, por ejemplo, ya a esos grupos eh, denunciando? Bueno, yo no sé qué pasa con ellos. Yo tengo que atender lo mío, realmente, porque... No te puedo hablar por los demás, si ellos en verdad alguien lo sobornó, lo cayó, o sea, aquí todo bueno, el mundo tiene un precio, yo no tengo precio porque yo soy una persona independiente. Mi arraigo patriótico viene porque yo representé a la República Dominicana internacionalmente en un, en un programa internacional, estudié en Estados Unidos y puse la bandera en alto. Entonces, soy una activista, además de que soy una empresaria del sector de Zona Franca de muchos años, eh, no necesito sobornos porque creo que mi condición como profesional y económica está muy bien satisfecha y le doy muchísimas gracias a Dios por eso aunque vengo de una familia muy humilde ¿Y ¿Qué opinión le merece a usted entonces que la mayoría de esos activistas sociales que antes eh, criticaban la corrupción criticaban las medidas de los gobiernos pasados, hoy estén la mayoría de ellos nombrados como asesores en el gobierno? Bueno, yo digo que la salvación es individual si ellos... Su moral y su dignidad vale X cantidad de dinero, ellos rendirán sus cuentas. Ahora Dios me manda a mí a ejercer la verdad y a ejercer la justicia y entiendo que el que tiene la información tiene la responsabilidad. Yo no puedo hablar por nadie ni soy eh, nadie para juzgar a otro ser humano. Yo hablo por mí, por lo que Dios me ha mandado a hacer y eso es lo que tengo que hacer. Yadira, hay un amigo televidente que me dice, pregúntele a ella si en su niñez se puso vacuna y si investigó los efectos secundarios de esa vacuna. Bueno, en ese momento quien tomó la decisión fue mi mamá. Ahora yo la puedo tomar por mí. Y si hubiese tenido la opción de no hacerlo, pues no lo hago. Ahora bien, yo le voy a hacer una pregunta a esa persona. Si usted eh, se corta o lo muerde un perro, usted tiene la capacidad de comprar una antitetánica en la farmacia, ¿usted tiene la capacidad de comprar un potecito de la vacuna del COVID y hacerle un análisis? ¿Usted sabe lo que usted se está poniendo? Porque ese es el problema del dominicano, sí. hacer un paralelismo comparativo que no tiene justificación. Porque no creo que un solo médico en este país le haya hecho un análisis a esa vacuna. Y la pregunta más grande que usted se tiene que hacer es la siguiente. ¿Por qué el laboratorio, cuando usted lo van a vacunar, lo ponen a firmar una hoja de descargo que dice que no son responsables de las cosas que a usted le pueda pasar porque usted lo hizo de manera voluntaria? Entonces, yo le voy a decir: si se le muere un lado y mañana usted se queda, o sea, usted se vacunó porque en el trabajo le dicen que si no se vacuna, usted no puede trabajar. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted: yo soy empresaria, yo a, mi, a mis empleados no lo obligo a nada porque a trabajar ¿verdad? a trabajar lo único, verdad, porque por lo que está recibiendo que estamos, su, su dinero, fuera. pero por ejemplo yo le voy a hacer una pregunta, el papiloma humano se pega de yo sentarme en esta silla, dejar que se caliente y luego venga una persona y se sienta y coja ese caliente, una mujer que tiene su flora vaginal así muy muy muy siempre eh, fresca se sienta y ese calor se le entra y esa persona se contamina de papiloma entonces si vamos a entrar a un lugar le vamos a pedir una, una, una tarjeta de, de, de que si se vacunó con el papiloma se la vamos a pedir le vamos a pedir a una persona que para entrar a un lugar esté vacunado con, contra el sida esté vacunado contra el cáncer por ejemplo, esté vacunado contra la tuberculosis. Porque una gente tuberculosica que le respire a otra, créeme que eso es de una, que esas, esas cosas virales, porque le está transmitiendo un asunto viral inmediatamente. Entonces, pa, para todo eso está la discriminación. Y a la persona no se le puede decir eso porque está, yo no le puedo prohibir a un empleado que vaya a mi trabajo a buscar trabajo, que me lleve a mí un análisis del SIDA, y que para ayudarle darle trabajo. ¿Está prohibido por la ley laboral? ¿Está prohibido que yo le pida una prueba de embarazo a una mujer que vaya a mi empresa a buscar trabajo? Yo no puedo discriminarla a ella pidiéndole una prueba de embarazo. Tal vez ella tiene una semana o dos semanas de embarazo. Entonces, sí se puede una, una, una tarjeta de vacuna de algo que no está científicamente probado. Y le voy a decir algo. Yo no estoy aquí para que usted se sienta bien, ni decirle lo que usted quiere escuchar, no, si usted se inoculó, esa fue su decisión y siéntase responsable por lo que usted decidió. Ahora, los que no se han inoculado, no lo force, déjelo tranquilo, no lo force, ni tampoco el Estado tiene derecho a prohibirle la entrada a nadie, como en la época de los judíos y los nazis, de que tenían que andar con un carnet para identificar si eran nazis o si eran, o si eran judíos. Creo que estamos fuera de contexto. Entiendo que la principal cosa que debió hacer aquí el Senado y la Cámara de Diputados fue, ¿por qué? Si nos aman tanto y nos quieren tanto, ¿por qué no buscaron todos los nutricionistas del país, la Asociación de Médicos Nutricionistas? vamos a enseñar a la población a comer mejor, a hacer jugo de remolacha, jugo de zanahoria con pimiento rojo, con jengibre, con cúrcuma pero aquí no se, no se supervisa ni siquiera lo que se vende en la calle, aquí cualquier persona te monta una fritura y te, y te, y te, y te, te vende alimentos con un aceite de, de ocho semanas pero a diferencia de otros países, por ejemplo Bolivia, Perú, los senadores se han reunido, los diputados se han reunido para buscar alternativas como el, el eh, la ivermetina, como el dióxido de, de, de, de cloro y todas estas alternativas. O sea, en lugar de nosotros tener eh, diputados y senadores, que lo que son pirañas económicas, que para eso es que usan el estado de emergencia, vemos otro tipo de senadores y diputados que sí están preocupados por la salud de su población. O sea, ellos ni siquiera aquí, ese, ese grupo de analfabestias que hay ahí, se ha, se ha dignado. <risa> Analfabestia, eh, sí, analfabestias, sí. porque son bestias analfabetas. Analfabetas, no analfabeto, analfabetas. Entonces, ese grupo de bestias analfabetas que tenemos ahí en el Congreso, ninguno de ellos, te garantizo, se ha dignado a leer un solo de esos contratos. Aquí va a haber mucha gente que que va a caer presa internacionalmente, porque todas esas escrituras que ellos están regando de la obligatoriedad de la inoculación, violan el Tratado de Nuremberg de 1947. Y el Tratado de Nuremberg de 1947 dice que todo el que se prestó a obligar a una persona a inocularse y a experimentar con su cuerpo, se le aplicará la pena de muerte. Eso yo no lo estoy diciendo. Eso lo dice el Tratado de Nuremberg, al que todos ustedes tienen acceso googleando. No estoy aquí para decirle lo que usted quiere oír, ni decirle, sí, mire, que esto que usted hizo está bien. No, yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para decirle la verdad. Y la verdad, aunque esté en minoría, siempre será la verdad, dijo Gandhi. dirá, eh, ¿habrá eh, nueva vez en la República Dominicana Plaza de la Bandera, entiende usted? Bueno, cuando la Plaza de la Bandera se llena es porque realmente hay... Muchos fondos económicos, yo no doy picapollos ni doy 500 pesos, yo simplemente soy una ciudadana normal que te está invitando a ti a que tome conciencia de que tus 24 horas de libertad no pueden ser negociadas por protección. Y Mira, menos por tanta corrupción que hay aquí. Estamos ya en la parte final de la entrevista, pero no quisiera que termináramos sin preguntarte lo siguiente. ¿Cuál ha sido el resultado hasta este momento de la inoculación por la vacuna a la humanidad? A la humanidad que se ha vacunado. O sea, ¿ha habido enfermedades, muertes, producto de la vacuna? Claro que sí. En Estados Unidos se está llevando a cabo una demanda federal... Porque dentro de las 24 horas de haber inoculado a una persona, ya llevan 45 mil muertos. O sea, Estados, no Unidos, Estados Unidos tiene los registros, hay un uh -huh. grupo de personas. Uh -huh. Yo tengo documentación en la cual los reportes que dice Salud Pública son uno y los reportes que Salud Pública tiene que mandar a la OMS de manera mundial son otros. Y no coinciden. O sea, lo que ellos mandan para allá son menos que los que ellos reportan aquí. O sea, esto se está convirtiendo en un juego económico. Entonces, al final y para concluir, el estado de emergencia también se está utilizando aquí de manera desmedida y responsable para violar la Constitución. Quiero que me eh, mostrarte esto aquí. Antes de Danilo Medina irse de, la, de su gestión, Danilo Medina eh, otorgó 750 ciudadanías a, a haitianos, 750 ciudadanías utilizando el estado de emergencia, o sea que utilizan el estado de emergencia para violar la constitución. Y luego su homólogo Luis Abinader recientemente en abril agarra y otorga 70, 50 ciudadanías más y manda al Tribunal Constitucional a que deje eso así. Entonces yo me hago la pregunta, ¿el estado de emergencia es para la salud o el estado de emergencia es para que dos presidentes de manera irresponsable violen la Constitución? Por eso nosotros el 16 de agosto en el Monumento de Santiago a las 10 de la mañana que es el Día de la Restauración, nosotros queremos reivindicar nuestros derechos fundamentales constitucionales y civiles. Y le voy a decir algo. Habrán consecuencias para todos aquellos que traicionen el país. Habrán consecuencias, porque mientras exista un dominicano que vive en este país, habrán consecuencias, porque no es verdad que ni Luis Abinader, ni Danilo Medina, ni Leonel Fernández están por encima de la constitución dominicana. Y lo que se está haciendo con el estado de emergencia es robarse los recursos y los impuestos de todos los buenos ciudadanos dominicanos de esta nación. Bien, gracias a Yadira Marte por su participación en nuestro programa.